Yo digo que es escritor, tiene cara de inteligente, y debe llamarse... Alexei. <risa> bueno, pues yo veo en él eh, un pensador, un filósofo, una persona que piensa mucho, que, que para analizar las cosas eh, se las piensa mucho. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Es un actor, se llama Kastansky. Este se parece a Dwayne La Roca Johnson. El actor de... que muchas películas de Disney. Y yo creo que debe ser actor de estos duros. Sí, yo veo, yo veo en este personaje a Bruce Willis. Es decir, la, la, toda esta gente así, de, de, de la, de, con el mismo carácter, la, mismo, la misma fortaleza. Una persona así. Puede ser que sea un actor de, de películas. Se llama... Volkov. Dimitri. Volkov. Se llama Fyodor y es culturista o atletista de estos que levantan pesas. No, atletista no. Es deportista de los que levantan pesas. Sí, yo veo en este personaje un, un atleta en una especialidad de lanzamiento de pesos o de disco. Cantante de ópera. Y se sí, llama. Alexei. Alguna acertaré. Alexei Zimorov. Tiene cara de deportista de natación. que Se llama Ana. Sí, coincido. Es una atleta. Puede ser de atletismo. O. Eh, personaje de, de la danza, de la danza rítmica. Posiblemente sea eso. Ana Mamirova. Ana La revista De tenis, sí Cambia mucho su imagen con el pelo suelto Bueno, pues hasta luego Ha sido muy interesante de ver toda esta gente Que no parece lo que es, pero está guay Sí, está muy bien, el reportaje me ha gustado Muy bien, suscribiros al canal